Adelante, niña, dijo la abuela. Camina al bosque profundo del alma, abre el portal del corazón, ánclate a la raíz milenaria y surgirá la más hermosa magia, donde nada volverá a ser como era, nada es como te contaron, nada se esconde ni se muestra, donde todo es, todo habla. Todo siente, todo late. Camina sin miedo, niña, y abre la puerta del infinito, porque allí vive la que sabe. Escucha con atención todo lo que la viejita te cuente, y haz sin rechistar todo lo que ella te diga, porque la viejita es la voz de tu alma, y el alma Siempre tiene razón.